yo quisiera decir que voy a recurrir a una figura muy conocida por todos y es la del vaso medio lleno o medio vacío. Y además añadiría un elemento, ¿no? que es el de muchos contrastes en América Latina en función de los eh, espacios, los niveles de gobierno que analizamos, pero también en función de cada uno de los países. Yo diría que estamos en un eh, vaso medio lleno, porque cuantitativamente la región ha mejorado mucho respecto de los promedios que se manejaban en la década de 1990. Específicamente en 1997, América Latina en, digamos, en promedio de diputados, de mujeres en legislativos en cámara baja tenía apenas un 10,7% de mujeres si miramos las cifras a 2023 o inicios de 2023 tenemos que se ha triplicado la presencia de mujeres tenemos eh, más o menos un 33% en promedio por supuesto con diferencias entre países que era lo que eh, señalaba al inicio no eh, tenemos seis países que están por encima del 40% en presencia de mujeres en estas cámaras pero también tenemos dos países como Paraguay y Guatemala que están por debajo del 20%, ¿no? entonces este es un ejemplo de cómo son los contrastes entre países. También tenemos incrementos importantes en lo que son las concejalías en los niveles locales de gobierno. Teníamos eh, en el año 2008 cuando yo iniciaba recién mis investigaciones, pues en promedio un 21% de mujeres en concejalías y ahora observamos que tenemos en promedio también un 30% de concejalías. Entonces, claramente desde una mirada cuantitativa hay unos avances en determinados espacios, pero, eh, claro, ¿dónde está el vaso medio vacío? Pues eh, en América Latina hay un denominador común, que es la subrepresentación de mujeres en las alcaldías. En promedios tenemos 13% de mujeres en alcaldías en los países. Ha variado muy poco en los últimos años, apenas un 5% de una medición que teníamos en nuestras investigaciones en 2007. Es decir, el avance es muy lento. Eh, también tenemos por ejemplo en el tema de los ejecutivos que eh, ha habido eh, gabinetes paritarios pero estos gabinetes paritarios dependen mucho de la voluntad política eh, y en realidad bueno la representación de mujeres en promedio suele estar entre el 28 30 por ciento y estos gabinetes paritarios son importantes pero son excepcionales y muchas veces son volátiles es decir se empieza con un gobierno paritario pero no necesariamente se mantiene o se termina con un perdón, gabinete pari paritario que a lo que me refiero eh, entonces tenemos estos estos matices y claramente eh, otra conclusión que podemos sacar es que los avances que se han dado en américa latina tienen que ver con la legislación con lo normativo ¿no? eh, esta región eh, ha sido pionera en la regulación legal de medidas de cuota que empezaron en 1991 pero en 2008 se dio un salto hacia lo que es la paridad, o se inició un salto hacia la paridad. Y en la actualidad tenemos nueve países con eh, medidas de paridad en lo político electoral, con un país como México que ha avanzado en lo que se denomina la paridad transversal o la paridad en todo, es decir, en todos los eh, poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno. Y tenemos que eh, efectivamente esta eh, paridad ha hecho que haya avances más sostenidos y más rápidos en la región. Yo diría que esos son, eh, digamos, eh, los avances por los que deberíamos eh, alegrarlos porque no son eh, cuestiones numéricas menores. ¿no? Eso no significa que en algunos países todavía haya graves problemas de subrepresentación de las mujeres. Eh, sin embargo, también eh, tenemos que mirar la fotografía completa y aquí eh, es importante señalar américa latina es un eh, continente de una particular desigualdad estructural una desigualdad que afecta eh, en mayor proporción a las mujeres como hemos podido ver también cuando hemos tenido la situación de pandemia creo que se ha hecho más visible esta situación y en ese sentido eh, las mujeres eh, enfrentan obstáculos estructurales de partida para entrar a la política ¿no? estos obstáculos estructurales eh, porque los derechos no son aislados, sino que los derechos están interrelacionados, tienen que ver, por ejemplo, con los altos niveles de violencia que afrontan las mujeres, violencia, razón de género en nuestros países, tiene que ver con las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres, las mujeres están, eh, por ejemplo, en los empleos más precarios, tienen mayores tasas de desempleo y en muchos países a igual, eh, a igual labor no necesariamente hay igual salario. Y hay un tema de especial preocupación en este momento en la región, que es la carga de cuidado. ¿no? Eh, yo miraba para esta entrevista unas cifras de CEPAL, eh, en el Observatorio de Género de la CEPAL, que justamente está eh, en Santiago, y lo que me dicen los promedios en base a estas cifras es que las mujeres dedican semanalmente 33 horas al cuidado, al trabajo no remunera, remunerado que tiene que ver con el cuidado, mientras que los hombres apenas dedican 11 horas. ¿no? Entonces hay unas desigualdades estructurales que limitan la participación. Y luego también hay, ya dentro de la arena política, una serie de inequidades que te voy a ir mencionando rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero que son igual de importantes, es decir, la competencia electoral, por ejemplo, no está nivelada, es al revés, está desnivelada, las mujeres eh, en aquellos países donde no hay financiamiento público o no hay un adecuado reparto de este financiamiento público, pues tienen muchos problemas para acceder al financiamiento privado, eh, hay también el, cómo difunden sus propuestas a través de los medios de comunicación, todavía hay que enfrentar en estos medios a ciertas miradas estereotipadas o sesgadas respecto de los roles de las mujeres. Hay también, eh, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con eh, cuestiones sociales de cómo se valoran eh, sus liderazgos que también están... Eh, muchas veces cruzados por una serie de estereotipos que se le, en lo, por los cuales se le exige más a las mujeres. Y también creo que eh, todavía nos falta camino por recorrer en el acceso al poder real por parte de las mujeres. Eh, en las investigaciones que hemos realizado, las mujeres llegan al parlamento, pero por ejemplo no están necesariamente en las vocerías de los partidos en las bancadas o no necesariamente están en las comisiones, en las presidencias de las comisiones, que siempre se ha señalado que son como el núcleo duro de la política, como puede ser, eh, digamos, comisiones como la de economía, comisiones como las de interior, comisiones como las de constitución en algunos países. Entonces, la presencia en este tipo de comisiones es mucho menor, ¿no? Y luego hay eh, un factor que vamos a desarrollar seguramente más adelante, que es el tema de la violencia política basada en género, que es una gran preocupación en América Latina en el sentido que eh, está dificultando un ejercicio igualitario de las mujeres en eh, los espacios de poder por razón de ser mujer y se minimiza o se impide o se anula el ejercicio de sus derechos políticos. Bueno, yo aquí creo que eh, tengo varios argumentos, pero creo que el primero y el más importante es que tenemos que resituar este debate. ¿no? Este, este debate, el tema de la paridad, por supuesto es importante para la participación política de las mujeres, pero es importante para cualificar nuestras democracias. O sea, estamos hablando de un problema de las democracias latinoamericanas y del déficit de representación que implica no tener al 50% de la población, al 50% de los electorados, al 50% de las militancias, en, digamos, en una representación igualitaria dentro de nuestros sistemas democráticos. Es decir, si no están las mujeres... Como se suele decir, la democracia está incompleta o es una media democracia. Eh, lo segundo que quisiera decir, una vez que hemos reposicionado el tema en el marco de la calidad de las democracias, es que esta medida lo que busca es un reparto equitativo del poder político entre hombres y mujeres. ¿no? Es un avance respecto de las cuotas. O sea, las cuotas fueron importantes porque permitieron, eh, permitieron romper con una eh, inacción absoluta respecto de la participación de las mujeres y su presencia. ¿no? Las mujeres no estaban en estos espacios, eran muy minoritarias, pero desde su concepción eh, situaron a las mujeres como eh, un grupo minoritario al que había que compensar de manera temporal hasta que se llegara a lograr la igualdad en el plazo de X años, ¿no? Lo que se vio con el tiempo es que las cuotas ayudaron a incrementar en varios países la presencia de las mujeres, pero en muchos de estos países devinieron en techos, es decir, las cuotas no lograron romper determinados porcentajes. Por ejemplo, si se establecía un 30% de mujeres en la cuota, pues por una serie de factores que además tienen que ver con otras cuestiones, como por ejemplo el sistema político o el sistema electoral, pues las mujeres eh, no llegaban a sobrepasar en la elegibilidad, elegibilidad el, número de, eh, el número de 30%, el porcentaje de 30%, ¿no? es decir, la cuota había devenido en un techo, ¿no? y en ese sentido, digamos, la Paridad eh, ha logrado eh, romper esos techos y de hecho yo diría que bajo determinadas condiciones como un buen diseño y algunas cuestiones que ya decía del sistema institucional y el sistema electoral, pues es la mejor política para lograr que haya más mujeres eh, en los espacios de eh, representación y así lo hemos visto en varios países. O sea, varios países que tienen... Paridad, como por ejemplo México, como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Costa Rica, eh, con la paridad han logrado cifras inéditas de eh, presencia de mujeres que se acercan al 50% en algunos casos, están por encima del 50% o por encima del 40%. ¿no? Entonces, es una política muy efectiva para incrementar la representación de las mujeres. En cuarto lugar, diría que eh, bueno, la presencia de más mujeres hace más probable que los intereses de las mujeres, los intereses específicos que tenemos las mujeres, puedan ser representados y estén en la agenda pública. Y lo digo más probablemente porque eh, todas sabemos que no necesariamente todas las mujeres llevan una agenda eh, de igualdad de género cuando ejercen un cargo o ejercen una representación. Sin embargo, cuando esto sí ha sucedido, cuando las mujeres han tenido esta agenda, pues eh, a través de alianzas, eh, tanto entre mujeres como con con los movimientos o con la sociedad civil o entre mujeres políticas pues se han logrado incorporar una serie de temáticas que no estaban en la agenda eh, de los legislativos o en la agenda de las políticas públicas. Un ejemplo muy claro creo que es el tema de la violencia de género eh, y las regulaciones que hay en toda la región. Eh, en algunas regiones, en el, perdón, en algunos países también está el tema de la desigualdad salarial. O sea, hay una serie de temas que se han incorporado a esta agenda porque han llegado las mujeres. Antes no estaban en la agenda. ¿no? Y bueno, yo diría que en quinto lugar es importante desde una mirada, una dimensión simbólica, porque de hecho, que digamos, toda la sociedad y en particular las mujeres más jóvenes o, o digamos, de diferentes sectores puedan ver que hay mujeres en espacios de decisión, pues ayuda a romper los estereotipos, anima a más mujeres a pensar que pueden participar en la arena política y eh, digamos, hay cambios también culturales en las sociedades que empiezan a normalizar la presencia de mujeres en estos espacios. Ahora también quisiera decir que, bueno, que estamos hablando en esta entrevista de la paridad como una medida político-electoral, ¿no? como una medida así de reparto de poder en los cargos de representación y espacios de decisión, pero también es cierto que en América Latina se está avanzando hacia un concepto más amplio que es el concepto de democracia paritaria, que busca una igualdad no solamente en las relaciones a nivel público, como estamos conversando, ¿no? respecto de la presencia de mujeres en, en estos espacios, sino también eh, a nivel eh, privado, respecto de las eh, tareas que, que las mujeres a, habitualmente suelen cumplir en el espacio privado, pero que es necesario también democratizar y también es necesario, que, y lo veremos más adelante eh, durante la entrevista, es necesario también que haya un Estado impulsor de políticas de igualdad para que realmente podamos avanzar un paso más hacia lo que se denomina democracias paritarias. A ver, yo creo que son muchos los desafíos, porque como decía al inicio, eh, aunque tenemos un vaso eh, medio lleno de, de, desde el punto de vista cuantitativo, pues todavía tenemos una serie de problemas que ya he señalado. Pero como se trata de priorizar, yo diría que... Eh, tendríamos eh, tres, eh, tres desafíos muy específicos, ¿no? y, y voy a empezar por eh, el tema del cuidado, que es un obstáculo estructural, ya di las cifras hace un momento de cómo las mujeres eh, tienen una carga de cuidado que es el triple de horas que eh, la de los hombres, eh. y esto ¿qué implica? no Implica, una, eh, por un lado, que las mujeres eh, ven limitado su tiempo para ejercer su autonomía económica, su autonomía política o cualquier aspecto de su vida al que se quieran dedicar porque socialmente están más obligadas o culturalmente están más obligadas a asumir una serie de, de, de cargas que no asumen de manera similar los hombres. Y eh, en ese sentido eh, es importante que esto sea un problema de agenda pública y un problema de diferentes actores y no solamente un problema de las mujeres. ¿no? Eh, en ese sentido yo quiero destacar que el año pasado se acaba de, eh, de eh, consensuar el compromiso de Buenos Aires, hay que decir que América Latina, bueno, además de que los estados están obligados por una serie de eh, instrumentos internacionales a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos, pues en América Latina hay lo que se denomina la Agenda eh, Regional de Género, que está conformada por una serie de consensos y compromisos asumidos, eh, también para poder avanzar hacia esa igualdad, eh, y el compromiso de Buenos Aires que se ha suscrito el año pasado es importante porque se está poniendo en el centro de la agenda el tema del cuidado como obstáculo estructural, ¿no? Y este compromiso lo que hace es, bueno, eh, recomendar a los estados que reconozcan el derecho uh, de todos los seres humanos a cuidar, eh hacer cuidados, a, a autocuidarse, pero sitúa el problema eh, no en una esfera privada sino que lo sitúa en una esfera pública es decir, aquí el Estado las empresas, todas las personas, eh, tenemos que estar involucrados en una solución para el cuidado para liberar el tiempo que las mujeres dedican a, a, estos, a estas actividades, ¿no? Y en ese sentido, pues hay este llamado en este momento, eh, según datos de ONU Mujeres, hay 11 países que están debatiendo políticas integrales de cuidado ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, que haya más guarderías para que las mujeres puedan dejar a los niños eh, y puedan asumir sus responsabilidades sin esta doble o triple carga, o por ejemplo, con medidas que ayuden a la corresponsabilidad de hombres y mujeres, como las licencias parentales en caso de nacimiento del niño o de la niña, eh, y también la promoción de nuevas masculinidades, ¿no? O sea, cómo los hombres también asumen estos roles para una sociedad más igualitaria. Yo diría que ese es un, es un digamos, un nudo que tenemos que, que desatar, estructural, importante para el ejercicio de todos los derechos, que además va a tener impactos económicos muy importantes para los países porque visibiliza todo un trabajo que ha estado oculto, ¿no? Que, que no se ha valorizado y si se, digamos, si se implementan estas políticas de cuidado, pues se va a crear también valor económico y empleos. Respecto ya de una cuestión específica que es la regulación de paridad en, en América Latina, yo creo que la región, como hemos visto, tiene muchos, eh, es como un mosaico, no, eh, tanto entre países como entre niveles de gobierno. Y en ese sentido, pues yo creo que el ejemplo de México es importante, o sea, es, eh, ha sido eh, muy eh, ha sido muy valioso poder eh, avanzar cuantitativamente pero lo que vemos es que avanzamos cuantitativamente sobre todo en los niveles legislativos, en los niveles de, deliberativos, tanto del legislativo como del nivel local pero eh, vemos que en otros espacios de poder en otros espacios públicos los avances son mucho más lentos como por ejemplo en eh, los ejecutivos ¿no? con los gabinetes ministeriales o por ejemplo en los poderes judiciales o en los poderes electorales en cada uno de los países en ese sentido creo que la región tiene que empezar a avanzar en lo que se denomina la paridad transversal o la paridad en todo ¿no? en todos los espacios de poder y en todos los niveles de gobierno y también tiene que empezar a eh, debatir lo que se llama eh, la paridad horizontal, ¿no? Eh, hasta el momento lo que se ha regulado como medida de paridad es la presencia de un 50% y 50%, de, 50 de hombres y 50% de mujeres en las listas eh, electorales eh, y, eh, digamos, eso es a lo largo de una lista pero eh, no se ha regulado, salvo casos muy puntuales como Ecuador, que está en una paridad horizontal progresiva, o Costa Rica, que va a llegar a eso a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, no se ha regulado que los encabezamientos de las listas sean paritarios, como tampoco se ha regulado que eh, los cargos ejecutivos, en los cargos ejecutivos, como por ejemplo las alcaldías, tenga que aplicar la paridad. Entonces, esa podría ser una manera importante de eh, tener más mujeres en estos espacios donde, sobre todo en alcaldías, hay una muy preocupante eh, subrepresentación considerando que las alcaldías manejan importantes recursos y además tienen que brindar una serie de servicios a la ciudadanía y las mujeres no están en estos espacios de decisión. Y luego, respecto de la eh, violencia política basada en género, que era tu pregunta, bueno, aquí lo que yo quiero decir es que estamos en diferentes escenarios en la región, eh, eh, ha habido un importante esfuerzo por colocar el tema en la agenda pública y en algunos países ya se ha avanzado en eso, pero en otros países todavía, todavía no, todavía hay que explicar qué es este tipo de, de violencia, ¿no? esta especificidad de la violencia de género en el ámbito político no, y cómo, eh, como yo señalaba, pues esta violencia se da por el hecho de ser mujer y con el objetivo de eh, disminuir tu capacidad de ejercicio eh, pleno de tus derechos políticos, ¿no? Eh, y hay casos más graves en los cuales, bueno, sí se ha podido documentar que en realidad esto podría ser una estrategia para expulsar a las mujeres de la política o para que el costo para las mujeres eh, de hacer política sea incluso mayor y esto termine desanimándolas, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, hay un grupo de países en los que el desafío primero es visibilizar el problema. Eh, a través de evidencia y testimonio, situarlo en la centralidad de las prioridades públicas y luego legislar. Pero eh, lo que también estamos viendo es que, bueno, en este momento hay 11 países que ya han legislado, lo cual es un número importante, pero no hay una única forma de legislar. Algunos países incluyen estas disposiciones, en las leyes integrales de violencia de género, otros países están legislando eh, a través de leyes específicas. Otros países eh, lo están tipificando en los códigos electorales. Eh, otros países hacen reformas integrales y transversales de diferentes leyes para armonizarlas. ¿no? Y además, no todos los países pues tienen figuras penales para poder sancionar este tipo de violencia. ¿no? Entonces, aquí la pregunta en realidad es, cómo se legisla adecuada e integralmente, ¿no? Porque, bueno, existe, eh, existen protocolos modelos eh, elaborados, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Mujeres que está, de la Organización de Estados Americanos que están ayudando mucho a la legislación, pero es importante, ¿no? En la legislación, diría yo, eh, primero, una buena tipificación de lo que es y lo que no es la violencia... Eh, la violencia basada en género en el ámbito político, hay que definir claramente. Luego también esto implica una interactuación entre diferentes eh, instituciones que tienen que hacer que avancen estas leyes, ¿no? Habitualmente, bueno, están eh, involucrados los mecanismos de la mujer, puede ser involucrado el Poder Judicial, las fiscalías, eh, los partidos políticos, órganos de representación, entonces hay, tiene que haber una articulación para poder, eh, digamos, hacer que las leyes avancen. Eh, luego también hay que ver cuáles son las sanciones, ¿no? Para que sean sanciones que realmente desincentiven de estas conductas y no hay que olvidar que primero también hay que eh, prevenir es decir, explicar qué es y tener digamos protocolos que ayuden a evitar estas conductas y luego también la reparación, porque cuando sucede este tipo de actos, por ejemplo, en una campaña electoral que se ejerce violencia contra una mujer que está haciendo campaña electoral si las medidas de protección y reparación no son rápidas no son ágiles, pues la campaña electoral terminó, la mujer se ve afectada y esto ya no se puede, no se puede retroceder en el tiempo, ¿no? entonces digamos hay una Serie de requisitos para que estas legislaciones puedan ser más eh, fuertes, puedan tener más, eh, digamos, más aplicabilidad y puedan ayudar realmente a, al objetivo, ¿no? Que es erradicar la violencia. Y luego está la cuestión de la implementación, eh, que a veces dejamos de, de lado este tema porque hay tantos esfuerzos ¿no? en América Latina por conseguir la legislación que luego la implementación, como que Queda pues en, en un segundo lugar, ¿no? Cuando es igual de importante, ¿no? Y esto, ¿por qué le digo? Porque hay ejemplos eh, dramáticos en la región de una legislación eh, que ha costado mucho, como el caso de Bolivia, ¿no? Que aprobó la primera ley de acoso y violencia política contra las mujeres, pero en 10 años de vigencia solamente ha tenido dos sentencias, ¿no? Entonces, digamos, si la ley no se va a poder implementar, pues entonces va a quedar simplemente como una ley escrita, pero no una ley efectiva para la defensa de los derechos políticos de las mujeres. En el caso peruano también se ha dado la ley, pero necesitamos una reglamentación que defina mejor los procedimientos o que defina mejor eh, las sanciones, o que defina mejor ciertas vías ¿no? de, de aplicación. Entonces, si eso no existe, hay que hacer una reforma a la ley o hay que ser muy claros en los reglamentos, aunque lo mejor sería tener la suficiente claridad desde el diseño de la ley. Entonces, de alguna manera, esos son los, los desafíos que yo veo en este momento en la región, por priorizar algunos, porque sí creo que al hacer el diagnóstico he mencionado muchos, muchos más problemas, ¿no? Bueno, yo diría que esta es una preocupación muy grande en la región, porque estos discursos, eh, digamos, nosotros estamos en una sociedad que todos sabemos que culturalmente es patriarcal, entonces siempre han existido este tipo de discursos, pero nosotros, eh, nosotras las mujeres, venimos eh, en una serie de, de luchas para lograr avances, ¿no? para digamos, eh, salir de estos eh, roles que culturalmente nos han asignado eh, y que nos han impedido el ejercicio de, de muchos, muchos derechos. ¿no? O sea, de esto se trata la igualdad de género, de que las mujeres y los hombres tengamos eh, iguales recursos, eh, iguales oportunidades e iguales derechos. ¿no? Entonces, yo eh, en mis análisis siempre suelo enfocar los cambios, no como algo estático, sino eh, como algo dinámico, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que cuando hay una acción, siempre hay una contrarreacción. Y esta contrarreacción lo que busca es detener o aminorar los logros alcanzados o los cambios impulsados, ¿no? Eh, y no cabe duda que en los últimos años ah, han sido tiempos de grandes movilizaciones de las mujeres y yo diría de una importante ampliación de la conciencia feminista, no solamente entre las mujeres, sino también entre muchos hombres y en muchas sociedades. ¿no? O sea, han habido avances culturales importantes. Y es en este momento cuando aparecen estas contrarreacciones. Y yo, bueno, creo que hay muchas razones para preocuparse, pero yo quiero enfocarme en dos, eh, y yo creo que la primera sería que este tipo de discursos que están negando ¿no? la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, que creo que hay mucha evidencia de que estas desigualdades existen, pero se están negando este tipo de discursos, por ejemplo, cuando niegan la existencia de violencia de género contra las mujeres, pues están negando desigualdades eh, existentes, pues yo lo que veo es un peligro, en primer lugar, eh, respecto de su expansión en ciertos segmentos, eh, sobre todo los y las jóvenes, eh, que pueden ser eh, más vulnerables a este tipo de discursos porque además eh, no digamos estos eh, grupos y discursos actúan muy articuladamente tienen mensajes emocionales muy directos y, además, están muy amplificados por las redes sociales. ¿no? Entonces, a mí me preocupa que, justamente, eh, es la juventud, que es la llamada a, digamos, a tener estos avances en las mentalidades, que, que se construyan mentalidades más igualitarias para una sociedad más igualitaria y más justa, pues, justamente, ellos eh, sean, puedan ser uno de los principales afectados por este tipo de discursos. Y, en segundo lugar, en el ámbito político, a mí, bueno, lo preocupante es cuando, eh, llegan a las instituciones, ¿no? a las instituciones políticas, no porque yo crea que son una mayoría que hasta donde hemos visto tanto en Europa o en América Latina, en realidad no son, eh, digamos, eh, por ahora, en la mayoría de países, no son la mayoría, aunque en algunos sí, bueno, sí están alcanzando el poder, pero todavía no son la mayoría. Pero sí, eh, la preocupación es que eh, llegan a los espacios y, y de repente estos escaños que puedan eh, obtener o esta, este acceso a cargos ejecutivos eh, en los que puedan estar, pues les da el poder para impulsar una agenda en contra de los derechos, ¿no? Eh, derechos que nosotros de alguna manera hemos podido tener la tentación de creer que eran derechos ya logrados irreversibles, pero que vemos que bueno agendas eh, digamos de proyectos de contrarreforma pues se van eh, presentando en los legislativos o intentando en los ejecutivos. ¿no? Entonces yo creo que por eso más que nunca necesitamos seguir haciendo pedagogía sobre lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, que es un tema importante eh, como yo decía al inicio no y para redondear la idea no solo para las mujeres sino también para la democracia y el desarrollo y creo que es importante también apostar por los contrapesos. ¿no? Y en ese sentido quiero resaltar la importancia de los movimientos de mujeres y los movimientos eh, feministas ¿no? que están ahí alertando y que están ahí haciendo de dique de contención frente a estos intentos de retroceso porque siempre puede haber un riesgo latente. ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, yo creo que siempre, siempre hay que recordar las palabras de Simone de Beauvoir que eh, decía que digamos nuestros derechos los derechos de las mujeres nunca son adquiridos que siempre puede haber una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen y eso hace que tengamos que estar siempre alertas